Incesante Latinoamérica Cada vez que alguien descree de nuestra América, ya sea por desdén de sus modos propios y originales al compararlos con otros extranjeros a los que se mira, se admira, se reverencia con ojos coloniales, ya sea por desesperación de no alcanzar pronto una potente soberana cultura que nada deba a nadie y en el extravío de su orgullo de sí sola se alimente. Cada vez que alguien cae en una de estas actitudes que son como las caras contrarias de una misma moneda falsa, yo percibo una incesante, soterrada, nutricia latinoamérica que los sostiene a todos, los levanta con liviano humor los conduce generosamente y vuelve a darles vida. Porque la existencia de ambos negadores depende de la existencia de una cultura latinoamericana que sea real, viva y distinta, la cual confiere entidad propia a sus lamentaciones. Sin ella no tendrían consistencia ni sus palabras ni su sola existencia. Son, somos, los peces en el río que corre, con este signo tan específicamente americano de que no nos basta existir, nadar en la corriente expansiva de la cultura que nos transporta, nos hace, sino que debemos contradecirla sin cesar, negarla muchas veces como niega el niño, para que la respuesta corrobore que él existe y que hay fuerzas externas que lo atienden. Hijos de una vasta conflagración de culturas, donde se ejercieron las crueldades a través de las cuales se construye la historia. Víctimas constantes de la expoliación o del paternalismo extranjero, deambulando entre los mitos de la naturaleza aún radiantes y los rigores de la civilización no siempre consentidos, no atinamos a reconocernos a nosotros mismos como miembros del proceso milenario la corriente infinita Juan Ramoniana, y sólo somos capaces de descubrirnos como existentes cuando nos vemos en la cresta de las catástrofes, en esos momentos en que parece desbaratarse la máquina del universo. Pero aunque sea ese el rostro con que hoy se nos presenta la historia, no deja de percibirse por debajo de las olas catastróficas que se suceden un mar permanente, que está compuesto por muchos hombres, muchos gestos en que ellos se expresaron, muchas obras que cristalizaron esos gestos antes que nosotros. Reconocer la continuidad de la cultura puede ser para algunos una tentación de conservadurismo, en la medida en que temerosos de vivir y de avanzar hacia lo desconocido, se limitan a ser archiveros del pasado, custodios de una herencia, que muy pronto decaerá en macabra descomposición. Pero también, reconocer la continuidad es acrecentar la energía creadora de hombres que saben abrirse camino en el bosque. Porque si significa poner un cierto límite al capricho o al arrebato individual, al saberse de una sociedad que arrastra un pasado que no hicimos, también genera un cuerpo más vasto y poderoso que el propio. Instaura un organismo grande, que por lo tanto puede acometer más audaces empresas. También nos religa al común en una experiencia de la que sería perjudicial que nos enajenáramos. A esto se le llama a veces tradición. La palabra en el consenso general sugiere peso muerto, lápida que oprime la vida de los hombres actuales según una conocida reflexión pero ocurre que la acumulación cultural de que partimos no es unívoca, sino plural, contradictoria, dispersa y escondida. Y sólo por estos rasgos se hace viviente para nosotros, ya que sólo puede tentarnos si nos convida a una elección libre entre sus múltiples términos, que confirme a la vez nuestro libre arbitrio. A tal elección no llegamos, sin embargo, a través de una consideración académica de las distintas proposiciones que se fueron articulando en el pasado, sino por una decisión que efectuamos sobre la urdimbre presente de nuestras vidas, casi diríamos como una apuesta en el vacío, una demanda que le formulamos al mundo desconocido para que a nuestro requerimiento se torne real. Si esta demanda nos remite a un futuro posible, siempre más soñado que real, también nos traslada a una forma particular del pasado donde reconocemos el atisbo germinal de nuestra elección. Así reafirmamos, con nuestra voluntad presente, la continuidad de la cultura, porque solo un nuevo gesto libre puede asegurar un paso adelante de esa permanencia cultural. Es a esto que llamamos revolución, porque esta apuesta sobre el mañana, este esfuerzo de cancelación de la historia actual, en beneficio de una futura todavía inexistente, nos habla del incesante retorno de los astros, ya que así define el lenguaje astronómico a la palabra revolución. Por esto, las revoluciones concluyen perfeccionando la continuidad creadora de una cultura. Ellas nos develan entre la confusión y contradicción de los términos acumulados por las sociedades a medida que envejecen y se deforman, los impulsos centrales de la comunidad, esa línea rectora, aunque zigzagueante, que marca su progreso histórico. Merced a su propia reiteración a lo largo de estadios escalonados y distintos del tiempo, nos entrega una suerte de modelo ideal sobre el funcionamiento del acelerador de las culturas. Del mismo modo que los astros no vuelven nunca al mismo punto de partida, ...porque toda la galaxia se ha desplazado en el tiempo de su rotación. Tampoco las revoluciones humanas vuelven al mismo lugar... ...ni repiten los mismos procesos y operaciones... ...porque es otra la vida en que irrumpen... ...y es otro, sobre todo, el tiempo de la historia. Corroboran instancias transformadoras que sobrevinieron en el pasado... ...pero no repiten... ...por lo cual, todas resultan originales, imprevisibles, incodificables y a la vez reiterativas del pasado, interpretadoras de la lección oscura que transporta, en definitiva, consolidadoras de la continuidad cultural. Pero tampoco congeladoras, ya que no se trata de un esquema mecánico que nos abre el futuro, recuperándonos el pasado una sola vez y para siempre. Si de revoluciones se trata en la cultura latinoamericana, no puede ser sino de revoluciones permanentes, giros incesantes de los astros recorriendo ciclos creadores y dibujando la Latinoamérica que permanece y se prolonga, también ella incesante. En los orígenes, el Eneas, que partía la fundación de Roma, salía de la incendiada Troya con Anquise sobre los hombros. La mayoría de los que hoy parten a través de la conflagración de América a la búsqueda de tierras prometidas Llevan a José Martí sobre los hombros o lo encuentran a mitad del camino. Y el mismo Martí, cuando iba camino de dos ríos, llevaba la presencia de su madre con él, en una reiteración simbólica de este modelo de avance y recuperación. Es normal que para el recién nacido el mundo parezca nacer junto con él. Que la historia parezca empezar junto con las acciones del niño y eso aún en aquellos que cumplen estas acciones innovadoras en el campo de la lengua, mediante creaciones que usan palabras. Ellas están bien lejos de ser el patrimonio exclusivo de quienes las manejan. Al contrario, llevan marcas que testimonian su uso por muchos otros antes en los mismos lugares. Pero es normal también que la sucesión de estas marcas sobre las palabras concluya siendo de ellas algo más que una serie de obras literarias de distintos períodos sino correctamente una literatura a saber una estructura estética coherente con un lenguaje cada vez más específico una correlación de productores y consumidores una problemática fin que se manifiesta en series temáticas y en líneas de investigación formal una estructura dinámica de ideas y sentidos dentro del más vasto campo de la cultura latinoamericana las obras literarias han resultado un modelo persuasivo de este funcionamiento innovador y simultáneamente continuador demostraron que la construcción de un orbe artístico no podía ser una tarea desconectada de otras obligaciones propias de la instauración siempre enriquecida de una cultura y en aquellos casos en que ésta no funcionaba al estricto servicio de la colectividad de la que emerge, debió atender en modo concreto y plural las necesidades directas de la humanidad latinoamericana. De esta multiplicidad de demandas, ha sido clara y constante la atención de algunas que a veces no se perciben en los cortos plazos o en las polémicas regionales, pero que se hacen patentes a una mirada que intenta abarcar la totalidad geográfica y la temporal. Una es el diálogo respondón a las incitaciones externas. Mal podría funcionar una literatura sin constantes incorporaciones y hasta agresiones externas, porque con ella se teje el sistema de incitación y respuesta que signa a todo producto cultural válido. Si algunas veces hubo simple mimesis, derrota por lo tanto de la creatividad lo sustantivo y raigal de esa literatura fue su ingente capacidad de respuesta su manera original de apropiarse de las invenciones exteriores sometiéndolas a forzados casamientos o distorsionándolas bajo una mirada que no por pertenecer al orbe de la cultura mediterránea dejaba de saberse en una situación única y distinta que la singularizaba respecto a la norma extranjera de la que procedía otra es su capacidad de reintegrar el cuerpo político, social y económicamente disperso de América Latina en una entidad ideal unitaria. No existe, no ha existido nunca jamás, una América Latina unificada. Ni siquiera ha habido una comunicación auténtica de sus partes. Latinoamérica existe comunidad de acción y destino solo en sus pensadores y poetas, en sus héroes y en sus artistas. Son ellos quienes han forjado, difundido, convencido de la unidad de una patria grande por encima del desmembramiento, de las rencillas, de la ignorancia o la derrota de sus integrantes. La literatura ha cumplido un papel relevante aquí. Le correspondió crear la incesante Latinoamérica como unidad. Y lo hizo no solo con quienes así se lo propusieron explícitamente y por eso son los grandes abuelos, sino también con aquellos que parecían distraídos de esa tarea magna. Sus obras y lo que en ellas se testimonió de las particulares refracciones de una totalidad soñada, sirvieron para darle a esta una realidad que no tenía. Así América Latina resultó existir en el arte como unidad de sentido. Las múltiples estrellas separadas entre sí concluyeron ofreciéndose con una armónica, sabia, espléndida constelación. Es la América Latina que no cesa.